Todo bien aquí, estamos de fiesta. Vamos de fiesta. Me imagino, felicitaciones, ¿cómo aquí, lo vivieron? Con el Dios Maradona. <risa> Hemos hecho, eh, eh, su tío ha hecho un dibujo en honor de Maradona. Aquí hay la pelota, la mano de Dios y Maradona. Mirá qué tal, o sea que sigue más presente que nunca el Diego, ¿no? Sí. Sí. Está siempre presente eh, Chicos, ¿cómo, cuéntenos lo del triunfo de hoy, o mejor dicho, del empate que les dio el campeonato. Se sufrió mucho el domingo pasado, nosotros contábamos recién ese gol sobre la hora que les ahogó el grito de, de campeonato. ¿Cómo se ha vivido para un hincha del Napoli, para un tifosi? Sí, se, se, sufrió, se sufrió mucho el domingo porque pensábamos que... Era el domingo de, de fiesta y uh, después uh, el, el primer de mayo, con pues uh -huh. la fiesta de los trabajadores. Uh, pero además uh, hoy hay fiesta para todas las calles, las plazas, están allí, llenas de gente. Uh -huh. Claro, me imagino. Pero aparte ustedes son como eufóricos, ¿no? El napolitano es pasional, digo, y lo que significa el fútbol para ustedes es algo que... que les digo, les contaba a mis compañeros que tuve la posibilidad de estar en la tierra de ustedes, de conocer Nápoles y, y realmente me maravilló la pasión con la que viven el fútbol. Sí, una gran, gran pasión, mucha pasión. Eh, ¿A dónde se hablando... El fútbol es, es, es, es vida para nosotros. Sí, sí como para nosotros, claro. Ahora, Exactamente. hablando de pasión y de que recién nos decían hoy va a ser una locura, ¿a dónde van a festejar ustedes? No me digan que se van a quedar ahí en el departamento o en la casa. Me imagino que a algún lado se van a celebrar. Sí, en el estadio, en las plazas, en todas las calles. ¿Ustedes dos? Digo, ¿a dónde, ¿a dónde salen hoy? ¡Ah, nosotros! Sí. sí. Ah, en, vía, en, en calle Scipión, la casa de Maradona donde ah. había la casa de Maradona también. ¿No saber dónde vamos a saber nosotros uh, vamos en plaza a plaza Vanvitelli, que es la plaza principal de Nápoles. Bien, el que, epicentro de, de Es que es maravillosa, ahí. sí, total, ahí me encanta, divino. Eh, a ver, vos por qué hablas español. Contar, entonces yo te quiero saber. ¿Por, por qué? Porque yo no sé si Andrea habla español o sos vos. No, ¿no? Andrea, Andrea un poquito. un poquito. Yo hablo español porque lo estudio en la universidad. Ah, en realidad soy, enseño español, español y francés. Ah, ah claro, claro corazón. Yo digo, bueno, por, porque digo, por ahí también muchos quisieron estudiar el español. Digo, por el Diego. Digo que el Diego tiene como mucha influencia en el Nápoles para muchos. Digo, hasta en el idioma. Mm. La gente ¿viste? dice, no, el español por el Diego. Sí, el, el Diego. <risa> y, y también uh, eh, nuestro hijo se llamará Diego. Ah, mira el hijo de por el Diego. Pero me parece muy bien. Genial. Sí, estoy, estoy embarazada por eso. Ah, me <risa> <¡Felicitaciones, risa> encantó! ¿Diego Andrea o Andrea lo sacamos y queda y, Diego? Y él, de, y él decidió Diego. Ah, fanáticos más. A bueno. mí, me gustaba, mí me gustaba simplemente Diego. Sí, Pero claro. me compre, por qué el porqué de ah. todo. Bueno, y Diego, ¿cuál, ¿cuál es el apellido? El coñome creo que se dice. ¿Diego cuánto? No, no, Diego es el nombre. Ah, por eso. Pero, ¿Y el apellido? ¿Y el apellido? nasty Diego Nasti, bueno, excelente, el nuevo hincha del Napoli que va a llegar con el campeonato bajo el brazo. Pero qué te parece. Si ¿Vos sabés que nosotros siempre decimos que los argentinos tenemos mucho también, o sea, tenemos como muchas características similares al napolitano. Sí. A um, y también es una coincidencia, Argentina campeón uh -huh. del mundo, sí. ¿viste? Y también Nápoles. De arriba tuvimos una manito, no de mí. De arriba tuvimos una, una manito. <risa> <risa> Del, del Diego Seguro. Bueno, ¿cuál es la característica del napolitano? Para conocer, ya que los tenemos a ustedes dos, son de ahí. ¿Cómo es el napolitano? <risa> Porque cómo el napolitano. napolitana. se ríe? El, el, sí, sí. No, no, estoy el traduciendo. El napolitano es eufórico. Sí, loco, sí. casi Loco, casi loco. Rayando la locura. Sí, aquí, aquí uh, han roto una, una dos tablas. Ah, ya han roto dos tablas en el departamento. Está bien, hay que uh, dos, celebrar Dos a tablas, dos, bo, dos botellas. <ríe> pero si es de alegría es válido. Bueno, con, con cuidado claro, siempre. Sí, pero si es de alegría es válido. Aparte eh, está en su casa. Con cuidado, sí. <ríe> Por bueno. favor, una mujer embarazada. Bueno, y cuéntenos cómo. Y ha también sido... porque hay niños. Claro, y aparte porque hay niños. Eh, ¿Cómo ha sido este renacer del Napoli? Porque yo les cuento a los notan futboleros o a la propia Gise, sí. el Napoli venía de no estar pasando un buen momento en la década anterior, llegó a jugar en la tercera división, o sea, se había ido lejos y de a poquito empezó a volver, empezó a volver, hasta jugar Champions y hasta hoy ser campeón de Italia. ¿Cómo lo viven justamente los, los hinchas, este, este renacer sí. del equipo de sus amores? Sí, Champions uh... No, porque hay Milan, pero lo han jugado. Digo, hace poquito, sí, un poquito. no mira, Andrea. Pasarnos datos, por favor. Te lo pido. Vuole saber, Vuole saber, cuál dice que venimos da un año, da un año difícil. Vamos a ver si son tropefactos y no se están poniendo de acuerdo en la respuesta <ríe> Me encanta, me encanta No, si no preguntamos otra cosa chicos No pasa nada <ríe> Porque no se están poniendo de acuerdo No, él, di él, él, él dice eh, Que el año próximo Bien eh, os uh, probamos a vencer la, la Champions bien, el año que viene se quedan con la Champions Muy Muy ganar la Champions la y ahora Quitando. con este campeonato listo ya está la energía puesta para que eso pase así que focalizarse en eso eh, esp esperamos claro, Esperé. claro que sí bueno Noemí, Andrea, los dos gracias por este contacto como si estuviéramos acá, a la vuelta de la esquina <risa> pero gracias, gracias, gracias en serio gracias a vosotros Gracias Adiós. Abrazo. Adiós. Abrazo a todos. Habla donde Andrea y Noemí, pareja de napolitanos, eh, jugó el Napoli, la Champions este año, es lo que decía. Por ahí no entendían que la habían jugado. Quizás pensó que le preguntó si la habían ganado. Claro, claro. Claro, claro pues son bien napolitanos. Ella, si bien estudia, sabe sí, de, de español sí, sí, y sí, lo sí. enseña y demás. Pero bueno, pero mira lo que es esa euforia. Lo dijo ella. Yo cuando le pregunté cómo son los, napoli los napolitanos, yo uh -huh. creo que esta palabra los describe sí, tal cual: dijo, ¿no? eufóricos. Eufóricos sí, sí. totales. Me, Me encanta gusta la argentinidad que tienen. Bueno, lindo Nápoles, ¿eh?